Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor infinito, por tu gran compasión, borra la mancha de mi pecado. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti, y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento Purifícame de mis pecados Y quedaré limpio Lávame Y quedaré más blanco que la nieve No sigas mirando mis pecados Quita la mancha de mi culpa Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu fiel dentro de mí No me expulses de tu presencia Y no me quites tu espíritu santo Restaura en mí, oh Dios, la alegría de tu salvación.